en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos hoy el Día de Cristo, Rey del Universo, donde la Iglesia termina el año litúrgico, ya se prepara para celebrar el Adviento. En esta celebración, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados.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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron, Nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos, vamos con, con alegría a la, a la casa, casa del, del Señor. Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos, Vamos con, alegría con alegría a, a la casa, casa del, del Señor. Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, debemos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de que todas las cosas y todo subsiste en él. Él es también la Cabeza del Cuerpo, es decir, la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria, Gloria a ti Señor. Señor Después que Jesús fue crucificado el pueblo permanecía allí y miraba sus jefes burlándose decía ha salvado a otros que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido también los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decía, Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate sálvate. «Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba, diciéndole, «No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él. Nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él les respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hemos dicho en el comienzo de la Santa Misa, hoy celebramos Jesucristo, Rey del Universo. Y esta celebración nos invita a tres cosas fundamentales en nuestra fe. Tres cosas fundamentales en nuestra fe. Muy sencillas, seguramente ya hemos escuchado bastante. La primera, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Bueno, celebramos Cristo Rey del Universo. Cuando el Papa Pio XI eh, eh, instituyó esta fiesta era para decir al mundo que solamente había un solo rey, un solo gobernante, el Señor, que no gobernaba por el poderío, por las fuerzas, por la política, no. Desde el servicio, desde, este, desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura, desde ese amor a Dios y al prójimo. Y hoy podemos hacernos una pregunta, Jesús, es rey de mi vida, reina en mí, en mi vida. Podemos hasta un poco explicar mejor, por ejemplo, ¿no? ¿dónde están concentradas nuestras preocupaciones mayores de la vida? ¿Será que es en reconciliarse con Dios, amar a Dios, servir al prójimo o estamos más preocupados lo que pasará mañana lo que puede suceder conmigo, lo que tengo que hacer para garantizar, entre comillas, un futuro. Claro, ahí nosotros también tenemos que asegurar eso, pero sabiendo que el Señor ocupa un lugar importante. Todos los evangelios de los domingos hemos escuchado o hemos visto la viuda que ha donado todo. Hemos visto uno que estaba... En el árbol que ver a Jesús, que baja Jesús, recibe un pecador. Hemos visto tantos personajes como ciego, paralítico, leprosos, que Jesús a lo largo del camino los fue sanando, llamando, perdonando, amando. Y ahí fue manifestando su reino. Les vuelvo a decir la misma pregunta, ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? La segunda cosa, celebrar a Cristo Rey del Universo, es renovar nuestros sí de discípulos a Él y saber que todo lo que hacemos en el mundo, sea un servicio en la iglesia, sea en nuestra profesión, sea en la familia, tiene que ser algo, un servicio del Reino de Dios. Tengo que manifestar un poquitito de, de ese reino de amor, de paz, de justicia en lo que hago yo entonces, ¿cómo lo debemos hacer esto? primera cosa, en nuestra vida afianzar bien nuestra oración personal, Segundo, la lectura de la palabra la participación en los sacramentos que es la Santa Misa, Reconciliación y las devociones ¿para qué? para que mi vida sea empapada de ese misterio de Cristo y yo pueda manifestar su reino en el mundo hay una canción muy bonita, seguramente conocemos Anunciaremos tu reino Señor tu reino Señor tu reino Tomemos esta frase en esta semana con mucha así, piedad con autoridad o yo que sé, para que podamos en todo lo que hacemos o que vamos a hacer anunciar el reino de Dios. Y por último, por último, es eh, saber, mirar, el Evangelio nos presenta el trono de Dios, el trono de ese Rey Jesucristo, que es la cruz. Entonces, cuando queremos contemplar o aprender a ser un siervo del reino del Señor, la primera cosa que debemos de hacer es mirar para la cruz. No la debemos tener en casa como un adorno. El crucifijo que tenemos en casa lo ponemos en un lugar en destaque. Y cuando queremos recordar quién es el Señor de nuestra vida, miramos a Él, al crucificado. Y ahí vamos a entender este gesto de amor. Y ahí nos colocamos, oh, en o esto, en estos personajes que mira la cruz, tiene conciencia que es rey y Señor, pero si queda burlándose, dudando, o como este que estaba ahí y que pide, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Queridos hermanos, que en este domingo de Cristo, Rey de, del universo, podamos ver con sinceridad el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida, que podamos con mucha, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, eh, manifestar en nuestras actividades del día este reino de Dios. Y por último, saber que cuando quiero recordar quién es el Señor de mi vida, tengo enfrente mío un crucifijo, un crucifijo para saber que ahí es el trono de Dios, el trono del servicio, el trono del amor, el sacrificio mayor que Dios, que Cristo ha hecho por nosotros, que así sea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 la resurrección de la carne en la vida eterna. Queridos hermanos, en el altar del Señor, presentemos nuestras ofrendas, nuestras peticiones y agradecimientos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, en sea en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre todopoderoso. Que tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su, toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres.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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito nuestro, Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. El víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria cantando sin cesar. Sunday.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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.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 A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al corazón de Dios nuestra oración diciendo, Padre, Padre nuestro, nuestro que, que estás, estás en el, el cielo, cielo, cielo, santificado sea cielo. tu nombre, venga sí. a nosotros tu reino, Así hágase tu voluntad Dios en la tierra como en el, el cielo, cielo.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 Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad.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 Te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. El Señor reinará eternamente, el bendecirá a su pueblo con la paz.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 Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesús, Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga, la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los 33, e que nesta semana tomamos tomemos como uma tarea de casa, em todo o dia repetir esta frase, Senhor Jesus Cristo tem piedade de mim. E aí vamos de a poquito a poquito manifestando o reino, reino de paz, de justiça e de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de la Santísima Virgen María, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con Jesús y con María podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendecido domingo y feliz semana. Gracias, Padre. Vivo, sí, si sí